Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial. ¿Cómo hacer para nosotros copiar solo en el lado derecho o en el lado izquierdo eh, conforme a la necesidad que nos asiste? En este caso voy a copiar en el lado derecho. Supongamos que voy a escribir lo siguiente. pero yo no quiero que este texto quede aquí quiero que inicie desde acá listo lo que vamos a hacer es dar clic aquí y vamos a dar clic en esta opción y vamos a hacer esto o lo podemos poner así y como pueden ver si yo sigo copiando de aquí en adelante todo va a iniciar su curso en ese orden como pueden ver aquí en la imagen copiando solo puntos eh, y siguen así, el texto va a seguir en este orden Listo, eso ha sido todo por hoy Espero que me, que me hayan entendido Y hasta la próxima, chao chao